Bienvenida, bienvenida, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bienvenida bien, a este invento ridículo que hemos empezado a hacer hace un par de meses. Bueno, buenísimo, estoy viendo que se vea todo bien. Perfecto, sí, sí, la luz está bien, vos me ves bien a mí. Sí, perfecto. Bueno, tenemos buena conexión, este, qué alegría. Bueno, primero que nada te quiero agradecer por. por Participar de esta idea eh, se nos ocurrió hace un par de meses en el contexto de, de los docentes que, que estamos en las aulas, un poco como un modo de acompañar a, a los estudiantes en, en su vida cotidiana y acercarles a algunos temas que nos interesa discutir a, a un formato más informal y más casual como para, para dejar a lo mejor algunas semillas este, por ahí dando vueltas, algunas inquietudes y, y, bueno, conversar pensando un poco entre nosotros. Así que muchas gracias por, por venir y espero que sea una, una hermosa y fructífera charla. Este, que estoy sí, seguro... está bueno. Gracias por la invitación porque, nada, es un tema recontra interesante en el que me parece que, está, que vamos a encontrar conexiones muy interesante para, para charlar. Sí, en principio, bueno, el, el, te voy a, a hacer un poco de anfitrión y te voy a presentar eh, por una casualidad que descubrimos en estos días, somos graduados el mismo año, yo de psicólogo y vos de licenciada en letras, sí. hace un día de años, pero también me interesó destacar tu experiencia en... Estados Unidos en, en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, este, sobre todo porque ahí eh, seguro te permitió entrar en contacto con, con un entorno, yo diría, multicultural este, y ponerte a vos en una situación un poco menos confortable en el sentido de, de tener que moverte del país y seguramente ha tenido sus sus impactos y sus consecuencias subjetivas en, en quién sos vos hoy en relación a, a ese, esa estadía y también apoyándote un poco en la literatura latinoamericana, lo cual también nos permite revisitar nosotros hoy cómo, cómo miramos el, la cuestión de la lectura y la escritura en el contexto de América Latina en general y de Argentina en particular. Claro. Sí, seguro que la experiencia de, de vivir en otro país, que yo viví 14 años en Los Ángeles, es una experiencia que tiene muchísimo que ver con tu identidad cultural, porque una vez que uno sale de este país, la identidad cultural te cambia, ya pasas a ser latinoamericano, no argentino. Y eso, yo inclusive como que me fui a un departamento de español, Enseñé español por mucho tiempo a, a, a norteamericanos y a, y a una población también internacional. Y, y eso eh, también, enseñar tu propia lengua, también te vincula con... Yo había estudiado letras, o sea, el interés por la lengua era, pero no, por, lo, no por, lo, lo, o sea, por la literatura, no por la lengua. O sea, no, yo no me veía enseñando lengua. Y sin embargo, bueno, en ese aprendizaje, eh, todo este tema que vamos a charlar hoy de la escritura, eh, muchas de mis reflexiones tienen que ver con esa formación, con haber eh, enseñado español, que fue algo que, que me sirvió también para enseñar literatura, ¿no? Porque eh, es un. Eh, la adquisición de una lengua es un, un proceso complejo, y la capacidad de, de la escritura es bien sofisticado. Llegar a una lengua y manejar bien la escritura, este, es una habilidad, eh, no, bueno, a mí me encanta, ¿no? no. no me encanta la oralidad, me encanta otras habilidades que posee una lengua, pero la escritura es algo que, bueno, que conecta con lo que vamos a charlar hoy con el psicoanálisis, ¿no? con el, el lenguaje, la, la, el privilegio que uno le da al lenguaje. Sí, yo justamente una cosa que me interesaba es porque eh, muchos de nosotros conocemos películas como eh, una película modelo, es Escritores de la Libertad, pero a mí me interesaba también, eh, digamos, ¿cómo pudiste trabajar vos el impacto subjetivo de la escritura en cálculo, y, y quería que nos cuentes vos, en gente que eh, a lo mejor está por ahí en situación de inmigración eh, más o menos fácil, más o menos complicada, en una situación en donde hay un entorno que aunque tiene una, una alta aceptación, del español como segunda lengua, sigue generando un nivel importante de discriminación seguramente y tiene claro. sus, sus bemoles, ¿no? ¿Cómo pudiste o, o qué viste vos en esos, para, para traerlo un poco al terreno de la psicología, en esos procesos de descubrimiento de uno mismo, de las cosas que uno le gusta o, o de lo que uno va entendiendo, en esos trabajos que pudiste ir haciendo en la enseñanza del español y en la estimulación a la, a la escritura, ¿no? Bueno, cuando vos enseñás una lengua, esa es la excusa perfecta para conocer muchísimo a la gente con la que hablas, porque siempre la referencia es tu propia vida. Claro. Para enseñar los tiempos verbales, para enseñar la narración, siempre estás hablando de qué hiciste el fin de semana, qué vas a hacer las vacaciones, cómo te fue en tal vida. O sea, eh, entonces, como que esa experiencia de conocerlo al otro a través de su vida está muy presente en la, en la adquisición de una lengua. Eh, y, y muchas veces, bueno, eh, yo tenía, me acuerdo, eh, o sea, me quiero meter más con el tema de la literatura, pero para contarte un poco de cómo, cómo llego ahí, ¿no? Eh, yo tenía muchos alumnos que tenían una experiencia traumática con ser eh, hablantes de herencia en español, porque en ser eh, en las culturas, algunas culturas centroamericanas o mexicanas inclusive, ¿no? Cuando llegan a Estados Unidos, si vienen de una inmigración este, rural o una inmigración que cruzó el, el, la frontera caminando, o con un coyote, tiene como un estigma la lengua ahí, ¿no? Como que la lengua es algo de lo que te querés desprender. Entonces yo tenía un montón de, de pibes que eran de apellido Rodríguez y, hablaba, y no hablaban bien español. Yo decía, pero si hablaste con tu abuela en español y si hablaste con... ¿Cómo puede ser? Y había todo una, un trabajo de pérdida de la lengua que había que poner en valor antes de que esa persona pudiera volver a pensar esa lengua como propia. Entonces hay muchas experiencias súper interesantes en ese sentido, ¿visten? como eh, ya que un pibe viniera a aprender español, ya era un paso adelante de querer recuperar esa lengua. A veces justamente esos pibes por ahí tenían una oralidad o una comprensión buenísima, pero la escritura era tremenda, la escritura. Por ahí un norteamericano escribía mejor. Porque ahí te das cuenta no como que toda la civilidad es una lengua tienen que desarrollarse de forma pareja, si no puede ser una persona que no puede leer una lengua y la puede hablar. O sea, se pueden dar esas cosas en una lengua. Sí, sí justamente, bueno, el, te demoro un poquito en este terreno porque es un terreno que para mí es muy sensible y porque además vengo de corregir una montaña de parciales. En este caso uso montaña muy especialmente metafóricamente porque se, son todos archivos los que leí. Y uno de los trabajos que, que les propuse a algunos de mis alumnos fue justamente el de escribir primero una carta de presentación y después un trabajo sobre la, la propia experiencia, digamos, sobre experiencias de aprendizaje y cómo se podían articular con algunos conceptos que nosotros estuvimos leyendo. Y una de las cosas que charlaba hoy con, con uno de los grupos y que me, me preocupa particularmente y creo que está emparentado con, con esto que vos estás planteando con otro, otro origen, ¿no? Porque lo que vos estás diciendo es una especie de repudio de la, del, del origen este, para abrazar un, una, una cultura distinta. Acá me parece que me permito generalizar una, un efecto que vi y que chequeé hoy con, con algunos de los grupos eh, y, y algunos me confirmaron que sí que hay un tema con la autoestima. Es decir, que uno mucha, mucha gente piensa que no, no es capaz de escribir y termina siendo una profecía autocumplida y entonces terminan eh, con excesivo celo por qué, qué ponen y qué no ponen, más modulados por el miedo a... a y la baja autoestima, la certeza de, yo no soy capaz de, de hilar este, muchas frases juntas, y, y se miran en un espejo, que es esta escritura, y, y, se, y, y ese espejo les devuelve algo que, que tienen mucho miedo de confrontar. Y eso, como efecto en los escritos, termina a veces en, en una abundancia de información, en una, una retórica... Claro. Cargada, donde te, te llueven definiciones que vos explícitamente le habías dicho, no hace falta, no pueblen de, de, de definiciones que ya sabemos que están, trabajen a partir de ahí y sin embargo está, está complicado. Es que la escritura, la escritura es un trabajo, no es algo que te va a salir como la oralidad. ¿Viste? Hablar, hablamos, pero si yo esta charla la tengo que poner en algo que, que después vayamos a leer, tengo que pulir muchas cosas, tengo que hacer de dos oraciones una, tengo que encontrar la forma de, de generar un ritmo en esa escritura, tengo que este, tengo que explicar algunas cosas que no son evidentes. O sea, es, es un ejercicio que a mí me encanta. O sea, para mí, la escritura es algo que a mí me encanta. Me encanta trabajar mucho con la economía del lenguaje, buscar las palabras precisas, tratar de que, de que el texto tenga ritmo. Pero es que como... Eh, en la formación argentina hay un déficit en la escritura, o sea, somos una cultura bastante oral, nuestra formación es bastante oral, yo soy egresada de letras y casi todos mis exámenes fueron exámenes orales, finales, en donde ibas a repetir lo que te había dicho el profesor y si lo repetías bien, tenías una buena nota y si lo repetías mal, te bochaban. No había mucha elaboración. Eh, mi formación en Estados Unidos fue, fue lo contrario, fue totalmente escrita. Y yo creo que hasta también existe... Una relación entre la escritura y la ley. Para mí, digamos, cuando vos tenés que defenderte, o sea, una persona que se tiene que defender hasta porque tenés que reclamar una valija que te la perdieron en el aeropuerto, hasta porque te cobraron una cuenta de gas que no corresponde. Si vos no pasás a la escritura y no podés articular un email en donde haces un reclamo y se entiende lo que estás pidiendo, no te va a devolver nadie nada. O sea, la lengua escrita es una herramienta fundamental. Bueno, por algo es la lengua legal, ¿no es cierto? La lengua escrita. Entonces... Eh, eh, hay que entender eso, ¿viste? Para, para poder funcionar en un mundo, me parece que la lengua eh, eh, es una adquisición indispensable. Pero, por eso digo que hay como un déficit, es como, es más fácil corregir, eh, digamos, es más fácil la oralidad, porque venís a un examen, me siento, te escucho, te corrijo y te fuiste. Y de repente, eh, corregir un trabajo de 10 páginas o de 5, es, es más trabajo, y también es más trabajo meterte con la escritura del otro. Porque implica una corrección muy, ¿viste? Que tan, yo, en particular, yo eh, eh, fomento muchísimo la escritura, porque sí veo que en ese aprendizaje se evoluciona rapidísimo. Para mí es que, digamos, una persona, si en un curso, yo enseño literatura, en un, estudios culturales, que, que es una mezcla de, de, de cine, de literatura, de fotografía, de, de tratar temas que, que están en la cultura. Y la literatura me ayuda muchísimo en eso, ¿no? Pero yo, mis alumnos, les hago escribir desde el primer día hasta el último. Que escriban poco, pero consistente y constante. Porque los errores que uno comete en una lengua, los cometés en media página, en una, en tres y en cinco, y si escribís en quince, es consistente los errores. No, no es que sos tan original. Tu estilo va a repetir cosas. Entonces, pulir ese estilo eh, en, en textos breves es relativamente, bueno, es un laburo, pero es fácil. Lo que pasa es que me parece que nuestra formación no trabaja sobre eso. Se supone que una persona, porque es hablante de una lengua, le escribe. Y estamos en momentos en donde la formación es hipervisual. O sea, la escritura es algo que se está perdiendo eh, a una velocidad eh, preocupante. Por eso creo que, que la educación justamente va a ser una herramienta muy, digamos, tiene que hacer mucho hincapié sobre la escritura, porque es algo que te, que te sirve... En la, en, la, en la construcción de tu subjetividad te sirve la escritura, ¿no? Por ahí para, para comparar más ya con el psicoanálisis, ¿no? Un paciente que entra al análisis es un paciente que está dispuesto a escribir su historia. No sabe bien, no sabe bien que lo angustia, no sabe bien qué le pasa, pero va repitiendo y va contando algo que lo va medio repitiendo. Y en, y en el buen decir de ese repetir, va surgiendo una historia. Por ahí hay una historia que no es exactamente igual a la vida misma, por ahí en la memoria hay alteración, porque eso tampoco al psico si le importa si vos la alteraste o no, ¿no? pero digo que ese ejercicio se parece al ejercicio de la escritura, ¿viste? el ejercicio de, de enfrentarte a una página en blanco, como nos enfrentamos muchos de los que escribimos, ¿no? te enfrentas a una página en blanco y es un, ¿viste? un vértigo total, ¿Cómo empiezo, ¿cómo empiezo a contar esto? que Lo tengo en la cabeza, pero ¿cómo baja de ahí al lenguaje? Es, este, bueno, es un ejercicio que, que muy terapéutico. La verdad que ¿viste? cuando uno escribe, eh, uno eh, se alivia. Bueno, de alguna manera, un, un poco parafraseando a Borges en Funes, nos permite olvidar ¿no? un poco la, la posibilidad de, de pasar a otra cosa. Eh, me, me gustó, me parece muy linda la metáfora, que utilizar comparando el proceso de análisis o de psicoterapia con la escritura, aun cuando, no, cuando efectivamente se usa metafóricamente, aunque en muchísimas ocasiones yo les he sugerido a, a pacientes míos como parte de su proceso algún trabajo de escritura, a veces con participación mía y muchísimas veces no, pero donde está buena la idea que vos planteas, me gusta mucho la idea que vos planteas, respecto de eh, ir a, a reescribir la historia. Algo que, que a mí me, últimamente me tiene muy, digamos, dando vueltas este, por ahí, es como un cuestionamiento a lo que algunos llaman los esencialismos, ¿no? O sea, yo soy gruñón, yo soy macanudo, yo soy malo, soy bueno, soy lo que sea. Como una especie de cosa eh, oracular donde se supone que yo tengo un núcleo inamovible de mi persona y que todos los efectos que surgen, surgen de ese núcleo que, este, llevando a un extremo absurdo, se encuentran en alguna parte de la infancia, alguna parte de la relación con padres, madres, tutores, encargados, etc. Y creo que eh, en este caso la escritura es un, un medio eh, privilegiado justamente para poder reescribir esa historia, para poder revisitar esas escenas que, como vos decías, vaya uno a saber si lo que me acuerdo es preciso. De hecho, quienes tienen hermanos comparen las historias con los hermanos, a sí, ver... Más cómo creen que era el padre, la madre o la tía, y muchas veces sucede que cuando empezamos a comparar la historia y tenemos cuarenta y pico, cincuenta y pico, hay unas divergencias muy importantes en, en cómo uno vivió eh, esas relaciones. Y en eso la verdad es que poder reescribir y, y un poco también tomar perspectiva de... de cómo eran esas escenas, cómo, cómo uno las vivió, cómo uno las puede resignificar en la actualidad con la persona que es uno hoy. Uno de los trabajos que hicimos el año pasado, muy movilizante, pero que fue muy lindo, fue, que vos lo debes haber hecho alguna vez, fue les pedí que se escribieran una carta a la persona que eran cuando tenían 10 años. Fue muy fuerte, pero también muy bueno para poder eh, como ser un poco menos feroces y rigurosos con, con las cosas que no te salen hoy, ¿no? Porque cuando, como vos decías, no, nos, yo me acuerdo en, la, en mi escuela primaria, el, el famoso modelo redacción tema la vaca, se suponía que uno tenía que producir un texto completo, no importa el largo, en una sentada, lo cual está en sí. la sentada de lo que le pasa al 99% de la gente que escribe, que prueba, que se equivoca, que borra, que vuelve a escribir, que tira, que arranca de vuelta, que corrige, que cambia de lugar los párrafos, etc. ¿no? Y, y pretendían que, y con lo cual, lo que generaba era una idea de que la escritura era una cosa casi mágica, que o te salía o no te salía, y te terminaba convenciendo de, ah, no sirvo o sí sirvo, lo cual generaba un artificio este, que, que a mí me parece que no era, no era bueno. Claro, pensá que igual nosotros venimos de, digamos, eh, había culturas de la escritura, por ejemplo, la, la carta, la costumbre la epistolar, ¿no?, eh, de tantos siglos de personas que su forma de comunicación era escribir un texto que se enviaba a otro, que lo recibía, y uno toda esa correspondencia, ¿no? Cómo las ideas, los sentimientos, las historias se explicaban en palabras, ¿no? Porque no tenían esta, esta pregnancia de la visualidad que tenemos ahora. Entonces, eh, bueno, eso también era construcción de subjetividad. Eh, a mí me parece que es, que es un trabajo que, que está buenísimo, este... Y, digamos, darle la importancia que vos le estás dando para ponerlo acá en el centro de un debate, ¿no? Porque, porque sí, no es, no es algo que yo nunca he escuchado acá que la gente se eh, repare en esto, ¿no? La importancia de la escritura, ¿no? No, ¿no? no es algo que lo he escuchado en ningún lugar pedagógico. Bueno, vos sabes que en realidad es algo que nos preocupa mucho en el ámbito de la formación docente hace mucho tiempo. Y en los últimos ya van varios años, por lo menos este, seguro 15, si no un poco más, eh, con, con las dificultades del caso, pero está teniendo cada vez un lugar más creciente y hay una preocupación por, por este, el, el, la transición de, de, la, de cómo venimos de la escuela media al nivel terciario luego también eh, la, la especificidad que pueda suponer la escritura académica. Es decir, hay una preocupación, después bueno nos va mejor o nos va peor según cómo lo podemos implementar o, o, o que, digamos según la vida misma. Pero me parece, y de hecho este, te agradezco el comentario porque yo soy un convencido de que justamente... Te doy un ejemplo que, que, para volver ahora a la literatura, pero yo considero que eh, al margen de que haya una materia, una instancia curricular sobre educación sexual integral, todos, en todas las materias tenemos que recoger ese guante y volver sobre eso. Aun cuando haya una materia o dos o tres sobre el tratamiento de, de tecnología o sobre el uso del aprendizaje mediado por tecnología, yo creo que es un buen mensaje a la gente que se está formando para ser docente que el profe de psicología sea un experto en, en, en aprendizaje mirado por te tecnología, que la profe de literatura maneje tecnología, que, que haya un poco más de transversalidad en estas cosas, que yo, que yo me preocupe porque escriban bien no es una rareza. cuando el, la que da matemática se preocupe porque escriban bien, vamos a tener otro más a favor. Y creo que estamos en ese cambio. Claro. ¿Eh? Como vos decías, es un proceso que tiene una inercia enorme. Este, entonces va, va. Sí, Yo pensaba que ponerle para llevarlo ya hacia la literatura, ¿no? Que hay un fenómeno súper interesante en Latinoamérica que es el de gente, eh, los testimonios, por ejemplo, Rigoberta Menchú. Eh, Jesús es en México, Rigoberta Menchú en Guatemala, que son fenómenos de eh, personas que no poseen el español, que no poseen una lengua en la que se puedan expresar, y llega un momento que necesitan contar su historia. Entonces, como no tienen la lengua y no tienen la posibilidad de la escritura, buscan a alguien, un escritor, con un reconocimiento, para contarles su historia y que este escritor los ayude a escribir la historia que ellos no pueden narrar. Entonces, se producen una serie de entrevistas entre el informante, que es el que tiene la historia, y el escritor, y en ese proceso se cuenta la historia de Rigoberta Menchú, por ejemplo, que es premio Nobel de la Paz, o uh -huh. de, de este, una persona que no puede contar esa historia. Y ese fenómeno, que también se puede dar en el testimonio argentino, por ejemplo, de la última dicta de la dictadura militar, este, que también, con la diferencia de que ahí tenemos una cultura letrada, que, que cuenta la historia de, de la, del trauma y lo que padeció, este, entonces, es bien interesante ese fenómeno, ¿no? De, de hasta qué punto a veces es necesaria la escritura, ¿no? Aunque yo no la poseo, me doy cuenta que eso tiene que eh, eh, ser escrito para llegar, ¿no? Eh, ese fenómeno me parece súper interesante. Sí, Me parece, parece muchísimo a la transferencia en el análisis, ¿no? El fenómeno de, porque hay alguien escuchándome, yo cuento una historia. Si no estuviera esa persona, yo no la podría contar, no la contaría de la misma forma. Entonces, se parece en eso... Bueno, y de hecho, aunque sea autorreferencial, creo que estos vivos de Instagram tienen esa virtud, que es, no es lo mismo si vos te pones a grabarte sola, a decir más o menos las mismas cosas, que tener alguien con quien estar claro. intercambiando, que te ponga en problemas, que te pregunte, que te devuelva otra idea, que te, te descentre a lo mejor de lo que vos estabas diciendo, en fin, que... que genere una, una discusión que, que el, si bien pueda tener algunas eh, digamos, algunos preacuerdos o algunas líneas eh, acerca de, de cómo habíamos pensado que iba a ser esta charla, luego claro. encuentra cierta originalidad en la, en la dramatización de la charla misma. ¿no? Pero claro, lo que pasa es que en, en este intercambio nosotros podemos ir a donde queremos, porque la oralidad nos permite digresiones, nos permite... Este, pero la escritura, no, eh, la escritura es mucho más estricta, es mucho más estructurada. ¿no? Cuando, eh, eh, te, por eso el trabajo es un trabajo, eh, es otro tipo de trabajo. ¿no? Eh, eh, es bien interesante esa diferencia. Sí, acá nos hacen un par de preguntas. No sé si las vamos a poder contestar. Una es cómo se puede, después de una fascia, cómo se puede recuperar la pérdida del lenguaje. Esto es más para una fonobióloga. me voy agendando para otra, otro vivo de Instagram. Se pierde de igual manera la lengua escrita y la lengua oral. Bueno, ahí este, tengo poco para decir, este, pero simplemente hay bastante evidencia de que es, el cerebro es un lugar muy raro con mucha redundancia. Entonces, la manera en que se pierden algunas capacidades como la, la lengua oral o la escritura son muy únicas de, de determinadas enfermedades o lesiones cerebrales y requieren un, una mirada eh, muy particular y yo ahora en este momento no estoy en condiciones de responder eh, con, con suficiente seriedad. Lo que sí puedo decir es que evidentemente habrá que apelar a la redundancia del cerebro y habrá que trabajar eh, como además no somos solo cerebros, sino que, que estamos insertos en vínculos humanos y en sociedad, habrá que trabajar con otros para ir reconstruyendo claro. aquello que está severamente dañado. No sé si vos tenés algo para comentar al respecto. No, la verdad que... Y otra pregunta, los espacios informativos se ven simplificar las noticias porque se ha disminuido la tolerancia a ah, bueno, esta idea del de, de timing, de la tolerancia a textos largos y que entonces no termine informando nada. Eh, ¿Crees que esto se relaciona con lo que planeaste? No sé si me parece que es para mí la pregunta. Eh, a mí me parece que Quizás vos tengas algo para completar lo que yo voy a decir, pero a mí me parece que se, se ter, termina transformando en una profecía autocumplida. Si yo digo que el time span, o sea, la, el tiempo de atención, es de 15 minutos, porque el bloque televisivo, ¿te acuerdas que en una época se decía? El bloque televisivo dura tanto, entonces ese es el tiempo de los jóvenes, de los millennials, de los centennials, de la generación X, Y o lo que sea, y yo entonces voy al formato de los 15 minutos, termina en una profecía autocumplida. Claro. Más parecida a una idea que anda dando vueltas en la psicología y que yo estoy discutiendo vivamente, que es la idea de mi manera de aprender es visual, o mi manera de aprender es musical, o mi manera de aprender es mediante la lectura o mediante la escucha. Entonces, bueno... Voy a pedirle a alguien que me grabe el texto completo, porque yo si lo escucho grabado, entonces claro. eh, entra mejor. que. Bueno, mi invitación es aún suponiendo que vos descubras algo de eso, macanudo, eso ya lo tenés. Anda a explorar todo lo otro. Anda claro. y tú, en 20 minutos vos entendés todo bárbaro. Bueno, probar a ver qué pasa si dura 40. O sea, me parece que hay algo ahí de, de, de la tolerancia que creo que, obviamente, tiene importancia en un medio como, como Instagram, donde estás mirando una especie de minuto a minuto de tu audiencia. entonces es que, que, además, es... eh, los procesos educativos no, no, no se pueden comparar con el entretenimiento, porque eh, si vos estás jugando un juego, si es un gamer, y bueno, sí, te estás entreteniendo, obviamente, si no te entretenes, dejas de jugar. Pero en la educación, eh, hay graves. O sea, hay grandes pedidos de aburrimiento, que son muy bienvenidos, porque si no te aburrís, eh, hay a determinadas cosas que no vas a llegar nunca, ¿no? Eh, digamos, estamos muy fogoneados por generaciones que quieren eh, entretenerse rápidamente. Hay, hay un libro espectacular, que se llama El espacio vacío de Peter Brook, que habla sobre el teatro, y que, que, que habla un poco sobre este tema, ¿no? Cómo la educación... Eh, es el, el lugar en donde eh, hay parte de esa educación que se adquiere por aburrimiento, por tedio, ¿no? Este, no yo encuentro que yo muchas veces les doy a mis películas, eh, a mis alumnos, películas que digo, eh, va, les va a parecer reaburrida la película, reaburrida Les aviso de ella. Este libro también, les va a parecer reaburrido aburrido. Léanlo igual, porque. Eh, digamos, hay cosas que se adquieren en ese aburrimiento, o sea, no, no, no estoy acá para entretenerlos, si quieren entretenerse, vayan a hacer otra cosa, vayan a un bar, a tomar una cerveza, pero me parece que, que tenemos que salir de ese lugar en donde hay que hacer todo, viste este eh, como, eh, como apareciéndonos a un juego, o sea, un crucigrama para que el alumno se divierta. No, la verdad que no, no, no estoy de acuerdo con... Con esa, con, también con, con llevar eh, la, la educación a algo tan este, eh, dirigido por un mercado, ¿no? Me parece que, que uno sabe que hay cosas que, esto que te digo de la escritura, y la verdad que no es entretenido, no es entretenido para nadie que escribe. Digamos, disfrutar de la reescritura. Una vez que tienes un texto, podés disfrutar de volver al texto y ya viste, a, eh, encontrar que ya tiene un nivel viste, que está a punto. Pero todo el proceso, es un proceso de, de sentir que no funciona, que falta un argumento, que esto no está bien dicho, que esto lo tengo que chequear de vuelta porque no estoy segura que, que sea exactamente esto, lo chequeo y no es, entonces tengo que cambiar todo el argumento. O sea, es un proceso de, como si te estuvieras defendiendo frente a un juicio. Yo tengo que demostrar, en un texto escrito, hay que demostrar la evidencia para decir lo que uno dice. Entonces, es un trabajo, como es el trabajo viste el trabajo de los abogados, digamos. No porque yo te privilegiando la lengua eh, legal, porque no me gusta para nada. No, ¿no? O está sea, bien, pero una... yo de hecho, creo que en la formación de los abogados hay mucha más disciplina de la escritura que en la formación sí. de las letras y, de la, y nosotros ni hablar. O sea, está tan privilegiado. Sí, sí, se, olvidan de la, se olvidan de la belleza del lenguaje, se olvidan de la, de la originalidad de contar una historia, de una, ¿no? Como que no hay eso en el lenguaje legal. Hay una forma muy rígida. Muy protocolar, con un montón de palabras horribles, por la, por la consiguiente, ¿viste? O sea, eh, formas de hablar que decís, pero ¿quién habla así, por favor? Por la presente, informo. Bueno, además para decirte buenos días, te dicen, intimo a usted bajo amenaza dale. de oh, dale. Horrible. Así Horrible, pero digo que, que, que claro, que, que sigue siendo un, un lugar en donde uno tiene que. Trabajar el texto para, para para que el texto se vuelva hablando, porque en, la lengua es rígida, no es una cosa que viste que es fácil de moldear. Y, y, y encima, si la querés hacer también más personal, querés contar algo que tenga que ver con tus sentimientos, querés que esa, esa lengua refleje algo que, que querés narrar, bueno, todo eso es un trabajo eh, que está buenísimo, pero que lleva su tiempo y, y por eso hay que, la no es algo que lo vas a lograr inmediatamente, es algo que lo vas a lograr, con una disciplina, eh, con un tiempo invertido, ¿no? Eh, eso, ¿no? Teniéndolo muy en cuenta. Bueno, a mí me, justamente me parece que uno de los temas que de hecho venimos charlando en otros, en otros encuentros con otra gente, tiene que ver justamente con privilegiar o, o con recuperar el valor del proceso, en lugar de centrarnos exclusivamente en el producto, ¿no? Es decir, que... Por supuesto, queremos que un, un escrito sea elegante, refleje lo que yo quiero decir, se entienda, sea claro, esté balanceado, tenga, como vos decías, cierta musicalidad, tenga un ritmo, etc. Ahora, hay una parte ineludible que es el proceso, y si uno no puede aceptar eso, entonces cae en soluciones mágicas, ¿no? Y así nos va. Este, pero bueno. Me parece que, que yo últimamente estoy poniendo mucho énfasis sobre esto y, y sobre todo, perdón, la recurrencia en esta época de, de parciales y corrección de parciales, en el cual vos de repente pasás a ser un 5 o un 7 en lugar de ser una persona que escribió un artículo en unas circunstancias muy particulares, en medio de la pandemia, con tus chicos llorando con la, la comida que se quema y con una conexión a internet que anda a veces y a veces no. Entonces creo que de eso quedarte, ah soy un 5, queda como, bueno, pero ah, hubo un proceso, ¿no? eso no nace de la nada y el 5 no significa que entonces todo el proceso no sirve de nada. habrá que, bueno, eso es todo un trabajo para nosotros. Este, para, para tener en cuenta pero es muy complicado despegar una cosa de otra, me parece Sí, hay, hay una figura que también me parece que, que no estamos eh, incluyendo que es que, que en general la escritura también va acompañada de la lectura porque es muy difícil escribir si no lees porque cuando uno lee sobre todo para meternos más en nuestra charla, ¿no? algo que, que, que digamos, a mí uno de los géneros que más me interesa es la novela psicológica eh, yo incluso cuando he leído los textos de Freud, no sé, he leído Dora, Schreiber, los he leído como si fueran novelas, porque me apasionaba cómo contaba la historia, no sé, no voy a olvidar nunca, la cachetada de Dora en el lago, o sea, cosas que me parecían súper literarias. Eh, pero, digamos, si uno lee, uno se da cuenta, si uno lee, uno puede entrar en diálogo con una tradición de escritura, porque no es que uno cuando llega empieza a escribir, es un montón de gente que te antecede, que ha venido escribiendo, no sé, dentro de, por ejemplo, de la literatura argentina, o sea, este o la, de cualquier literatura, pues también podría ser un tipo que lea desordenadamente, no es que tenés que tener una rigurosidad en, en cuanto a leer, pero sí tener un hábito de lectura, porque la lectura te abre un montón de ideas. O sea, lees una biografía y decís, ah, yo, yo también podría contar mi vida después de haber leído esto. O, no sé, este lees una novela gráfica eh, que está contando en dibujitos una historia, y, y decís, ah, este, esta estética... Me lleva, por ejemplo, suponer que seas una persona que es súper visual y que en este momento no consigas tanto solamente la escritura. Pero esos dibujitos también te pueden llevar a contar una historia, ¿viste? como si fueran un, un storyboard. Este, hay grandes, y, y, y estamos en un momento de la historia de la literatura, en donde está muy en auge, muy en auge, lo que se llama las narrativas del yo, que son escrituras en donde biográficas que se proponen como Voy a contar mi vida porque, porque mi vida es única, porque es porque también puede ser como también una forma terapéutica, ¿no? Sacar algo a la luz, porque, porque, porque viene de un trauma mi vida y ya refleja en un problema social que no soy yo, sino es una comunidad de gente. O sea, por distintos motivos, eh, en la literatura ha empezado a abandonarse un poco la moda de la ficción, para que entre con mucha fuerza este otro fenómeno, que son las narrativas del yo, que hay muchas. Yo eh, eh, últimamente leí una que me encantó, que es una, una escritora mexicoamericana que se llama Lucía Berlín, eh, que tiene un libro que se llama Manual para Mujeres de la Limpieza, que es una mujer súper interesante como narra, casi una tipa que, que, se re, que se acaba de descubrir, una persona que vive en los años 30 en Estados Unidos, también vive en, el, en México. Y es la, el, la narración de, de una persona, de una alcohólica, pero sus relatos tienen tanto material de, de, de, de, de, su, de, de lo que le pasa, de lo que vive, como vive como inmigrante. Este, hay grandes relatos eh, para leer, digamos, para la gente que, que por ahí no le interesa la ficción o la literatura o que quiere algo más, este, eso, por ahí que sí se llevaría bien con leer una vida. Hay muchas eh, obras de la literatura en este momento eh, Pienso en otra que, que leí también este año, que está buenísima, que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada, que es una, eh, una, una que es ahora, del año pasado, o este, eh, que es sobre la vida eh, de una de una trans, eh, interesantísima. Bueno, se cortó. Oh, con problemas de... Sí, se cortó ahí, vi ¿sí? que se había cortado. Sí, bueno, es bueno la... para establecer un No, que, que hay mucha narrativa que en, en, para, para, para hablar de lo biográfico, de la subjetividad, de la vida, de qué se construye en la vida, de cómo esa vida se puede construir a través de la escritura, ¿no? Ese pasaje que a mí me resulta reinteresante y que yo le encuentro paralelos con el psicoanálisis. Sí, yo hace... Recientemente leí un, un, un libro que, que estuve así, decir que vino la pandemia y la verdad que se complicó y no estaba en condiciones de pedirle semejante esfuerzo a, a, a mis pobres alumnos. Pero leí eh, de Rosa Montero La ridícula idea de no volver a verte sobre la vida de, de Marie Curie. Ah. Y hay... Tiene una No es exactamente lo que vos estás contando, pero está cerca porque ella, con, con el, la coartada de contar los últimos tiempos de Marie Curie, ella va eh, entrelazando su propio proceso de duelo de haber ella perdido a su marido y entonces va, eh, va como diríamos, resonando con aquellas cosas que va escribiendo sobre Marie Curie y, y sobre lo, lo que ella imagina le habrá pasado en el momento en que, en que Pierre eh, muere, muere en un accidente, lo, lo atropella un carro en la calle, este, en un momento, de un momento a otro, cuando todavía era joven. Entonces para ella eso tiene un impacto enorme, y Rosa Montero aprovecha para contar la historia de, de ella, de además yo creo una de las historias de vida a mi gusto más fascinantes de una de las mujeres más brillantes que de las que hemos tenido noticias. Una creo que es una de las únicas personas que tiene dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes. Es realmente una, una bestia sí. y, este, y va como me, me gustó esta idea de ir eh, sensibilizándose y resonando junto con la, la historia que ella que va contando de otra. Y cómo las historias de otros al final también son nuestras historias. Y, y me gusta que hayas traído de vuelta algo que me habías comentado que no podíamos dejar afuera, que es la, la figura o el lugar del lector, justamente porque es, te diría que está muy cerca... De, del espectador de teatro la idea del drama también tiene una, un lugar en la idea del, del lector en cuanto a que vos como escritor vos no sabes muy bien qué, qué vas a producir pero es interesante que a la vuelta como el, el, el lector se encuentra en algún sentido con el escritor ya. le pasan cosas y, y, y creo que es otra cara de esto que estabas planteando vos. Claro, y aparte, mira eh, ahora yo creo que es diferente, ¿no?, el approach que puede tener una persona que tiene 20 años si no lee. Pero, digamos, yo pertenezco a una generación que la lectura era importante, era algo que, que formaba parte de tu educación. Y yo recuerdo... Eh, eh, cómo la lectura a de determinadas edades es muy modificadora de lo que te pasa. O sea, yo leía un libro y ya está, lo que había pensado hasta ese momento se interrumpía y yo iba a seguir por la vida por otro lado. Y había textos que me rompían, la... o sea, ahora a mí no me pasa que la literatura me rompa la cabeza a esta altura de la vida, pero a los 20 años eh, yo leía cosas que me modificaban la forma de pensar, la forma de concebir el mundo, o sea, hay una, un, un artículo muy interesante de Piglia, que justamente se llama en, en el libro El último lector, que él agarra la figura del Che Guevara y cuenta cómo la lectura influye en la vida del Che Guevara. Casi que todo lo que leyó el Che Guevara eh, construye quién es el Che Guevara. El ¿no? Che Guevara es un tipo que cuando muere lleva cargando en la, en, la, en la selva de Bolivia una mochila pesada de libros, algo que no le sirve para nada a un... A un de, de algo guerrillero tener el peso de una mochila con libros mientras que se tiene que estar escapando sin embargo el tipo lo ves en fotos viste se, eh, trepado en un árbol leyendo no como aislado como tratando de encontrar el silencio en medio de la revolución y en esa en esas lecturas que el tipo que tenía que también eran como un respiro pero también eran como este no sé eh, los textos de Kerouac no on the road todas esas toda esa cultura beatnik que, que tanto influenció esa cosa desarreglada que tenía Che Guevara, tener este, los borceguíes abiertos, eh, una cosa un poco como, como, eh, como un dandy este, eh, descuidado, ¿no? como un descuido cuidado, ¿no? Este, bueno, todo eso tiene mucho que ver con todo lo que leyó un, un, un lector voraz. Como esa figura, a mí, a mí lo que más me asusta de la subjetividad, es que, ¿quién, quién te forma si lo que... Lo que vas a leer va a ser, no sé, lo que te dice el diario y lo que te dice la televisión o lo que te dice Netflix. O sea, ¿cómo te vas a formar si no hay grandes ideas que te atraviesen? O sea, a mí es una es algo que me preocupa porque, porque veo eso, veo como... Eh, no quiero ser eh, para nada... Este, sí, grabar, no, a... no, no, porque creo que esto tiene que haber una vuelta. Tiene que haber algún lugar, otro lugar donde se adquiera esto, que no sea solamente... En la lectura, pero, pero sí es re importante ¿no? este, eh, porque la, las personas somos un poco eh, papeles en blanco que nos vamos llenando ¿no? de contenidos, y esos contenidos ¿cómo te llegan si no lees nada? O sea, eh... Es muy interesante lo que, lo que planteas, es súper desafiante porque yo justo estaba pensando antes de la charla en cómo equivaler la idea de lectura que además es una, una metáfora muy utilizada entre los psicólogos, como equivale la idea de lectura a otros medios. ¿no? Porque cuando uno lee la, la vestimenta, la posición corporal, la manera de hablar, la, cuando uno lee un producto multimediático, una película, o, bueno uno lee en otro sentido que el de la lectura de, de literatura. Pero también hay algo de, del orden del ejercicio de la lectura. Y me parece que ahí lo que pasa con la, la lengua escrita es que requiere, como vos señalabas bien antes, requiere de un esfuerzo especial. O sea, no, no es tan confortable como prender la tele y sentarte a ver una película, aunque por supuesto hay películas y películas, obviamente no. Claro. Eh, películas que requieren más esfuerzo que otras, pero en términos generales, eh, el medio modifica un poco la, la actividad subjetiva o la actividad intelectual en relación a, a cómo me apropio de eso. Y la lectura, en un punto, es un poco más... Eh, te, te obliga un poco más o te desafía o te, te propone otro tipo de, de trabajo. La otra cosa que estaba pensando que me estaba acordando mientras vos hablabas era del cuento de Borges, Borges y yo, donde él dice, bueno me reconozco más en otras lecturas que en lo que yo mismo he escrito, porque en ese sentido uno podría eh, decir medio mal, va a sonar José Narosky, pero este, dime qué lees y te diré quién eres, o algo por el estilo, parafraseando el, el dicho popular, porque efectivamente está buenísimo, y recién vi pasar ahí en los comentarios que, que hacen nuestros eh, asistentes, eh, la idea de cuánto efecto tiene en la conformación tu subjetiva, en ese sentido, tu comentario respecto de lecturas que, que te han abierto los ojos o que te han puesto, te han desafiado, que justo mientras vos lo contabas, pensaban algunas lecturas que a mí me han producido eh, modificaciones eh, que yo reconozco, no sé cuáles, no puedo decir exactamente qué modificaciones son, pero, por ejemplo, haber leído el Zen en el arte del tiro con arco cuando tenía 19 años, a mí me abrió una cantidad de cosas que ni se me había ocurrido pensar. Leer Funes el Memorioso, el cuento de Borges, también me, me hizo volver a pensar un montón de cosas. Lo mismo yo les recomiendo mucho, sobre todo, eh, nosotros damos clases en el Profesorado de Educación Especial, el curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, que es un relato escrito como si fuera en primera persona para un autista, también es, te, te ubica a vos, en una, te pone unos anteojos que es fuerte, que, que hay que pasar por ahí, hay, eh, digamos... Eh, Pero aquí no, dice justamente es el ejercicio de la literatura, ¿no? Ponerte... Un relato bien contado, bien narrado, te pone en otro lugar, en, en, en que, ¿viste? como que la literatura tiene eso del, del, del pacto, del suspension of disbelief. O sea, mientras que yo voy a estar leyendo esto, yo voy a creer que esto es verdad. Porque ese es el pacto que tenemos de la lectura. Entonces, mientras que yo leo esta novela, por más que sea todo mentira, yo, yo voy a creer que todo es verdad. Y ese momento en donde vos te identificás y vivís con el personaje y estás cerca de lo que pasa y sufrís con el personaje y te reís, ¿cuántas novelas? Yo me acuerdo, no sé, de haber leído Pantaleón las visitadoras, una novela de Vargas Llosa en el tren, yo vivía lejos y iba a la universidad en tren, y me reía, me caía del asiento, de la risa, la gente me miraba diciendo, ¿qué le pasa a esta estúpida? Y, O sea, novelas que te hacen llorar, eh, o películas, ¿no? Como, ¿Por qué? Justamente porque la literatura, las narraciones en general, el cine también tiene esa posibilidad, te hacen sentir y pensar que puedes estar en el lugar del otro, y eso obviamente es muy enriquecedor, para la vida, porque vos no vas a vivir todas las experiencias de la vida, o sea, a través de la literatura podés vivir mucho más en la vida, ¿no? Y te sirven también como experiencias, como si fueran tus propias experiencias, porque las estás analizando, las estás evaluando, estás pensando si está bien o está mal, tomás posiciones, discutís con la gente, que esto, no sé, tal película, ¿no? Como que te lleva todo un ejercicio intelectual la lectura, que si no lo haces, bueno, te perdés esa gimnasia, ¿no? Sí, yo estaba pensando en una cosa, algo que te quería preguntar, porque me, me quedé pensando en uno de nuestros intercambios, una idea que no me acuerdo exactamente cómo la formulaste, pero algo, dijiste algo del estilo, como que la escritura era algo muy íntimo, muy personal, una, una cosa por el estilo, y como además vos no sos una nerd eh, aislada del mundo, sino que sos una una mujer que ha vivido en otros lugares del mundo, que se preocupa por, por las, las cuestiones sociales este, más trascendentes, que, que tenés participación en ni una menos, que los derechos humanos te, te resultan un territorio muy fundamental en tu, en tu vida política y, y, ah. y personal, eh, pensaba que no... no en, en términos de contradicción polar, sino como, como una como, como para poder superar esto hasta qué punto este viaje íntimo no tiene un, su contracara de, de lo social en términos de el, el, la, la fe en el lazo social aún la, cuando uno escriba este, sin ninguna expectativa, cómo no termina eh, buscando otros. Y, y eso, y, y en, en lo concreto también, cuánto influye cuando varias personas, como nos pasa espe específicamente cuando nos estamos formando, cuando varias personas leen lo mismo y pueden eh, efectivamente hacer algún intercambio interesante alrededor de esto como ahí eh, y lo mismo si escribimos y compartimos lo que escribimos como como, claro, ser, yo, yo como como profesora de literatura yo hace mucho tiempo que bueno cuando uno arma un programa yo no yo no tengo eh, hago un pro, el programa que yo quiero para los cursos no, no, no tengo que eh, no tengo un programa de estudio que seguir no armo el programa que yo quiero y yo hace mucho tiempo ya que, que me rijo por por temas los qué sé yo eh, temas que me interesan eh, y que trato de como de armar un mosaico de textos que puede ser una obra literaria, un cuento, una una serie de fotografías, para hablar de temas, ¿no? Este, si quiero hablar de feminismo, pongo en conversación una cantidad de temas para, para pensar esos temas, para pensar que, digamos, eh, como que mi disciplina ya, a esta altura de la vida, son los estudios culturales, y es me interesa mucho eh, lo que la literatura tiene para decir de la cultura, de la sociedad, a mí me interesa mucho toda esa parte, este, eh, como dijiste vos, digamos, me interesa como parte de la cultura que tenemos, que si los derechos humanos es algo que no, es innegable, que en la cultura argentina esto fue un capítulo importantísimo en nuestra historia. Entonces, ¿cómo no dialogar con eso? ¿no? Como que hay temas que son imprescindibles. Y, y porque, digamos, porque esos temas también traumáticos de la cultura son temas que, que, que hablan... Que, que hacen hablar a la cultura, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esos temas hay tanto para decir, ¿no? Porque obviamente una vez que se produce eso, tenés una cantidad de textos enormes que podés poner en diálogo, y con los que la gente tiene mucho para elaborar, hay mucho para trabajar cuando, cuando trabajas sobre problemas, ¿no? Uh -huh. yo, otro de los temas que a mí me encanta es, qué sé yo, peronismo. Para mí, cultura popular no se puede pensar sin peronismo, y es otro tema de Qué narraciones, qué textos, qué películas, qué cultura visual apareció a partir de ese momento, más allá de que a vos te guste o no te guste el peronismo, porque a mí esas discusiones, si te gustan o no te gustan las cosas, me parece que son cortísimas, porque me gusta o no me gusta, punto. Pero, pero laburar sobre, sobre. Viste que en la Argentina también somos muy. Este, eh, como que las cosas te parecen y ya está, ¿no? A mí esto no me gusta y ya está, ¿no? Pero. Pero a ver, lee un poco, y, y, y fíjate este texto, fíjate, no sé, Casa Tomada, de Cortázar, y fíjate este otro texto de Cabecita Negra, de Son en mach, y fíjate esta, esta cultura visual que trajo el peronismo, fíjate, li, al pagarte así, libros no, fíjate, ¿es así realmente? O hubo algunos libros que tal vez no eran los libros que la élite quería escribir, pero que se empezaron a escribir otros libros. Hoy ya la, el concepto de cultura popular lo tenemos súper saldado, ya nadie cuestiona que la cultura tiene algo con mayúscula. Eh, se puede entender perfecto que es toda una mezcla de todo hoy. Pero hubo momentos en donde eso fue un quiebre que se entendió eh, de una forma dramática, ¿no? Esta gente que nos está invadiendo, que vienen a traer? Una cultura que eso no es cultura, ¿no? Entonces, bueno, son todos momentos súper interesantes para, para hacer a la gente pensar, este, más allá de que cada uno tiene este, una cultura una familia, una genealogía, una inscripción en algo que te, también tiene que ver con tu identidad, que no es fácil de romper. Yo muchas veces me encuentro con alumnos que, que vienen, viste, que de hablar con el taxista y con la vecina, ¿eh? vienen como, uh, yo ya... Pero, espera, eso es, eso es lo... Eso es lo que es valioso, porque eso es con lo que vos venís a un texto. Pero después tenés que dejar que un texto te, te atraviese y te cuente otra historia de otra perspectiva, no es solamente lo que vos pensás, es entrar en diálogo con las cosas, y si no habla solo, ¿no? Sí, está, me, me parece buenísimo lo que estás planteando porque efectivamente el, este, este proceso de documentación, yo, mis alumnos casi, lástima que todavía no hicimos un sticker, pero me, me cargan porque me paso diciendo no me crean a mí, documentense, vayan y lean y fórmense su propia opinión. Obviamente yo... A mí me encanta exponer y, y me, can, me encanta explicar los temas, pero me la paso diciéndoles ojo, vayan y lean lo que dicen los autores. No, no, o sea, obviamente eh, encierra cierta ironía decir no me, no me crean a mí, pero en otro punto encierra cierta verdad, en el sentido de que bueno yo puedo tener una mirada, una perspectiva, una lectura de cierto conjunto de textos, pero hay que ir y ver que leen ellos en los textos, que lee cada uno, y venir a la vuelta y decir, ah, momento, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto otro, y, y producir este diálogo entre miradas es me parece una actividad absolutamente, no solo sensacional, sino indispensable. Sí, además a veces este, entender que el lector de literatura no es alguien que tiene que juzgar, ¿viste? porque a veces... Eh, es alguien que tiene que entender, ¿viste? Para entender al personaje, entender motivaciones, entender, este. Entonces, bueno, eso te pone en un proceso un poco más rico que el de este, sí o no, me gusta o no me gusta, es bueno o malo. Yo me acuerdo que tenía una compañera en, en Los Ángeles, rusa, que preguntaba, ¿pero Martín Fierro es bueno o malo? Y yo me descostillaba de risa, porque decía, Martín Fierro es un personaje, y bueno o malo, queda. No, no, no importa si es bueno o malo. es alguien que, que, que, que inició una tradición literaria, que este, que tiene mucho que ver con, con la argentinidad, ¿viste? La rebeldía, este, el, la víctima de un sistema, bueno, un texto político usado para atacar a un presidente en un momento y para defender un sistema en otro, porque tiene dos partes. Bueno, o sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer con un texto, pero nunca pensar si un texto es bueno o malo, porque es bajarlo a un nivel que no, no tiene nada que ver con la literatura, ese, ese pensamiento, ¿no? Sí, está buenísimo, porque además recién eh, vi pasar, mi prima me pregunta si tengo éxito en esto de pedir que se documente. Bueno, hay mucho, yo ya lo dije en otras ocasiones, hay mucho de la actividad, mucho de, que forma parte de la actividad docente, con lo cual vos también te debes sentir familiarizada, en donde uno siente que tira botellas al mar, uno tira semillas, después qué pasa con eso, hasta qué punto, algunas cosas tenemos la fortuna de verlas en el mismo periodo y muchas otras no, muchas otras este, a lo mejor en el transcurso del, del momento que están cursando conmigo, les parece una pavada lo que estoy diciendo, pero a lo mejor un cuatrimestre o dos después Por encuentran que ahí hay algo. la otra